una moda conquistar derechos ¿no? es, es, la conquista de derechos tiene que ver con una lucha el reconocimiento y la puesta eh, en escena de las desigualdades que, que sufrimos las mujeres a diario eh, es parte de una lucha y es parte de, de, de una lucha política eh, no por nada hoy las estadísticas empiezan a, a querer re, recoger todos estos datos que tienen que ver con ¿Qué pasa con, por ejemplo, los niveles de desocupación de la, de la población económicamente activa y después poder empezar a discriminar de manera positiva? Bueno, ¿qué pasa con la desocupación con las mujeres? ¿Qué pasa de la desocupación con los varones? Eh, ¿quién, ¿Quién sufre de mayor... ¿Qué grupo poblacional sufre de, ma, de, de manera más aguda la desocupación? ¿Qué pasa con los ingresos de los varones? ¿Qué pasa con los ingresos de las mujeres? Eh, sí, cabezas de familia... Cabe, ¿Cuántas mujeres jefas de hogar existen? Eh, ¿Qué pasa también con, con, con las tareas de cuidado? ¿Qué ha pasado históricamente con las tareas de cuidado? No por nada el gobierno nacional sacó hace una, un poquito menos de un año este reconocimiento de, de las jubilaciones para mujeres por tareas de cuidado. A ver, eh, y empezar a contabilizar qué implican, cuánto lleva la mujer estas tareas de cuidado que no son remuneradas tareas de cuidado por las cuales uno nunca hizo aportes para poder tener una jubilación entonces eh, el feminismo o las luchas de las mujeres por, por, por una sociedad más igualitaria, más inclusiva una, una, una sociedad con justicia social entendiendo que la justicia social viene de la mano de la, de la, de, de la igualdad que necesitamos las mujeres eh, no es una moda ...bajo ningún punto de vista... ...es, es una necesidad... Eh, ...y es una lucha a gritos... Que, ...que venimos dando a las mujeres... ...y las diversidades también... Eh, ...y este, esta cuestión del, del Taxi Rosa... ...es una muestra más... Eh, ...es como una foto más... ¿no? De, ...de la película que, que implica... La, ...el patriarcado... ...la película que implica... Eh, ...la lucha feminista... ...es una película... ...que muestra... Bueno, las desigualdades que sufrimos las mujeres a diario. Eh, me hace acordar mucho el tema de, la, de las chicas albañilas, eh, de las cuadrillas que no las quieren contratar porque son mujeres, que bueno, en el oeste se están viendo. Nosotros hicimos un programa ahí, después hubo otro especial que hicimos en Fisque, Menuco. Ah, un nivel de profesionalismo cada vez más, más. más este, eh, acentuado, pero también falta de, de obra pública, que no las quieren convocar, que... Triste, porque son minas y, y, y hay también toda una cuestión de sanación particular hay como un, el, el, la albañilería te cura de un montón de cosas lo cuentan ellas que vienen de, nada, de violencia de, sí, de, de situaciones de, re, de mucha re, vulnerabilidad sí sí muy border viste muy este, y claro, eh, la, la piedra basal sigue siendo, ¿no? Que no, pero sí si una mina, ¿cómo le va? Y en este caso hay mucho de eso también. De Exacto. hecho, acá atrás hay una parada, son todos varones. Sí. La, no sé cuántas mujeres serán propietarias de licencia. De, de, no, de, no, el, el 20% de las licencias son de mujeres. Y en muchos casos han sido por herencia o porque el marido ha fallecido o por situaciones muy, muy, muy particulares. Ah, le, le quedó. Claro. ¿Qué eh... futuro le ves a esto? Ahora que ya está cerrando el año, digamos, porque ahora ya se apaga todo y bueno, parecía que los problemas desaparecen, por lo menos hasta... No, los problemas no desaparecen, ¿no? Eh, lo que por ahí desaparece son otras cosas, pero mira, nosotros teníamos la expectativa desde nuestro espacio político, desde el frente de todos, que mmm, este proyecto podría haber salido en, en este 2021. Viendo la actitud y las, y las respuestas que hemos recibido del bloque oficialista Y de otros grupos, bloques mayoritarios dentro del Consejo Deliberante En donde me parece que la presión que han ejercido eh, los distintos actores del, del mundo de, de, del taxi eh, Creo que esto no va a ser factible de que salga Muy a nuestro pesar, muy a pesar de, de todas las mujeres taxistas que están trabajando y vienen trabajando con nosotras ...están muy angustiadas las compañeras... ...porque ellas necesitan trabajar... ...necesitan eh, poder estar en, claro. en... otras condiciones... ...tener determinadas garantías... Haber haber marcado, y es, ...están todas es. marcadas... ...están todas identificadas... ...con, con amenazas y te digo... ...muchas sin laburo... Eh, ...pero bueno... Eh, el, el, ...como vos decías... ...esto tiene que una connivencia entre bueno determinado poder... ...poder político... Eh, ...determinados intereses puestos en juego... ...y bueno... Todavía más allá de, de que se hable de que es un gobierno con perspectiva de género En donde la mujer tiene un rol central Y evidentemente nos falta, eh, le falta bastante como para, para realmente mostrar la voluntad política Porque muchas veces tiene que ver con voluntad de romper con estas desigualdades estructurales Entonces entendemos que esto no puede, existe la posibilidad de que no salga este año Pero vamos a seguir peleándola Claro. Y la vamos a pelear, por eso pedimos por también. El tema se instaló. El tema se instaló. También nosotros lo que pedimos es en el estudio este de movilidad que se está llevando adelante, se incorpore la perspectiva de género y además de incorporarse la perspectiva de género, que se tome este tema específicamente en el estudio para después, porque cuando no te quieren sacar una norma o no quieren acompañar una norma siempre te dicen que lo que te falta es información estadística, que lo que te faltan son datos, esa es la excusa permanente que hay cuando no hay voluntad entonces si vos no tenés datos concretos y muchas veces esos datos los tienen que dar la misma municipalidad bueno, con, esa, con ese argumento eh, le quitan rigurosidad le intentan quitar rigurosidad al proyecto y no sale la norma bueno, esperaremos a que esté el ah, estudio como que es un capricho y... exactamente una moda, ¿no? Como decían en, en los Exactamente. comentarios. Exactamente. Eh, quería, eh, no sé si te queda algo más, tenía la reflexión hace, eh, en plena pandemia estábamos en la vacunación y eh, nos habían, hicimos incluso un programa con eso en Neuquén, estaba segunda en el ranking de femicidio Estamos hablando, ¿no? Cuando estaba la vacunación en Rucaché muy fuerte, sería eso, mayo, junio. Este, y en la, en la ciudad, ¿no? O sí. sea, la... ...bueno, también con todo el rebote de lo que pasaba fuera de, de la capital... ...pero Neuquén en, en general era, no sé, tremendo, ¿no? De, de, pero en, entre el, es un ranking desastroso, un ranking del horror y estaba segunda... Este, los datos eran este, completamente... los friantes, son los datos, mirá... ...el 25 de noviembre en el marco de la, del día contra la violencia... De la, ...para la eliminación de la violencia contra las mujeres... Ahí se, se, Siempre para esas fechas tenemos estadísticas actualizadas. Eh, Neuquén está hoy en el cuarto lugar eh, de femicidios, de ran, en el ranking de femicidios. Después de tres provincias del norte de nuestro país, eh, viene Neuquén con unos niveles altísimos de... De femicidio, tuvimos cuatro en este año bueno antes de ayer tuvimos un intento de femicidio también eh, en centenario y bueno y, y, y no hay políticas que evidentemente estén alcanzando no hay trabajo que alcance ahora se designa un ministerio de las mujeres en la provincia de Neuquén esperemos que esa ese nuevo rango implique también tenga alguna que tenga plata para trabajar cuando hablas con las trabajadoras dice el tema que no, no hay un mango para ni, ni, ni taxi, no se pueden ni mover bueno, ahí me recordaste una cosa del taxi rosa que hablamos mucho con estas mujeres ellas muchas veces recurren y son parte de la huida de alguna mujer en situación de violencia las mujeres cuando sufren situaciones violencia y tienen que huir, muchas veces, muchas han caído en esta red de las mujeres en taxi rosa. Llaman al toque, venimos. Entonces, también termina siendo, en ese sentido, un espacio de contención importante. Eh, hay muchas familias que buscan el taxi rosa para cuando las criaturas o las mujeres tienen que ir a hacer, por ejemplo, denuncias o a declarar a la justicia. Cuando tienen que ir a hacer una denuncia... Es decir, si uno trabajara eh, y no se quedara simplemente en la idea del taxi, quién lo maneja, quién tiene el poder en la ciudad, y pensar al servicio del taxi rosa como un servicio que además puede acompañar en eso, a mujeres en situación de violencia que piénsense encerradas en un auto solas en un auto con un varón. Lo que le implica a esta mujer es así, esa sensación. Eh, Nosotras hablábamos con las chicas también de, de ellas por ahí tener capacitaciones específicas para. Eh, ser un recursero, en, en el caso claro. de darle ese servicio, bueno, a ver, o encontrar a una mujer en una situación crítica, decirle, bueno, mira podemos llamar a este número, podemos ir a tal lugar. Eh, nos parece que, que si uno lo piensa con complejidad y lo piensa realmente como una política pública y lo piensa realmente como un servicio, bueno, el Taxi Rosa podría contribuir ¿no? en, en, en las situaciones... Eh, de reducción de la violencia mismo, estas eh, compañeras nos contaban que se reunieron con la subsecretaria de, de mujeres de la, de la provincia de Nauquén, en donde ven la necesidad de articular con el Taxi Rosa para poder intervenir en todo lo que es situaciones de trata de, de mujeres eh, es una herramienta potente, a eso es lo que me refiero en una sociedad machista, en una sociedad como la neuquina en donde somos estamos en lo primeros lugar del ranking de femicidios, donde la violencia de género es moneda corriente, donde había hasta hace unos días más de 9000 denuncias por violencia de género en la ciudad de Neuquén y la verdad 9000. Sí, la verdad que estamos en una situación crítica. Eh, en donde... Tengo la sensación de que por ahí la subsecretaria o la secretaria o quien las haya recibido estaría muy de acuerdo, pero no tiene posición para decidir. Sí. Me da eso, ¿no? Que es como una estructura. Esto, sí. en la, eh, no hay mujer en la foto, digamos. Eh, dale, dale, me, me reinteresa, yo sí. lo propongo y se muere ahí. Porque, sí, o hay mujeres eh, en las fotos que, bueno, que no deciden. Que no deciden o que deciden en pos de determinados, digamos. Eh, no, no por ser mujer Necesariamente una mujer va a entender o va a ser parte o va a ir por la lucha feminista o los derechos de las mujeres o el reconocimiento de las desigualdades. Eso lo hemos, lo, lo hemos comprobado. Eh, pero bueno, entre el, el, el, el, el poder que ejercen con presión algunos actores y demás, bueno, se rinden a, a, ante, esa, a, ante esa imposición y, y dejamos como sigue sucediendo a las mujeres. Descubiertas ahí en la vulnerabilidad, en la inseguridad, en la imposibilidad de, de poder pensar alternativas. Con esto no decimos que las mujeres son buenísimas. Y, no, lo que estamos es trabajando por reconocer eh, que hay una realidad concreta, que nos matan, que nos violentan, eh, que somos en muchos casos cabeza de hogar, eh, madres eh, en hogares monoparentales, que ganamos menos que los varones, que. Que los índices de desocupación nos afectan de manera directa, que las posibilidades de estudiar muchas veces son más, más difíciles para las mujeres, que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado y que todo eso conlleva una desigualdad estructural en la que el Estado tiene que tomar un rol activo para empezar a trabajar en reducir esas brechas. Sí, hay una decisión de no hacerlo, pareciera, ¿no? Porque, es, digo, eh, con esto no te robamos más tiempo, pero quería reflexionar sobre la cantidad de de mamás que están ahí en los comedores, en los merenderos, eh, son o sea, mujeres, y vos sabés que eh, por lo menos esta provincia no estalló por ese, esa labor por que hicieron del minuto cero de la pandemia, antes la pandemia y lo siguen haciendo ahora. Y está, ahí están las filas de las familias con el... El tapercito esperando ahí la vianda A ver qué sale, que no sale Bueno, todo eso lo hacen mujeres Todo lo hacen mujeres los que, Las que más le pusieron el hombro a esta pandemia Fueron las mujeres Cuando vos vas a los barrios A las que ves organizando, trabajando, conteniendo Dando hasta lo que no tienen a otros Es a las mujeres Las mujeres, las madres, cabeza de familia No madres, mujeres sinistas Todas le ponen, le pusieron el cuerpo a la pandemia, le ponen el cuerpo con solidaridad al vecino, la vecina que la está pasando mal. Sí, Tengo... bueno, te hago una foto eh, la, en los cortes de salud, eh, cuando estaban reclamando este, algo tan justo como era cobrar dignamente, todas mujeres también en los cortes, ¿no? O sea, había varones obviamente, pero psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, este, sí. profesionales de la salud. Las mujeres le estamos poniendo, le ponemos el cuerpo, le ponemos el cuerpo con entrega a, a muchas situaciones de injusticia, muchas situaciones y, y, y bueno, y ese, ese rol no es reconocido en muchas oportunidades, por eso nosotros hablamos de violencia política, de violencia institucional, de viol porque bueno y también aspiramos a y luchamos por eh, construir mayores lugares de representación para las mujeres. La lucha es larga, el camino es largo, las desigualdades son profundas, eh, no son solo económicas, son, ambientes, son culturales, son sociales, son patrimoniales, eh, pero en este proceso no vamos a bajar los brazos, y cada una desde el lugar que le toca, le toca ocupar, muchas compañeras conduciendo movimientos sociales en el territorio, otras compañeras trabajando... En los barrios eh, Otras compañeras, bueno, en mi caso Como concejal, otras compañeras eh, Trabajando eh, como, como asesoras en, en el consejo, otras compañeras eh, De los distintos de, Desde las escuelas, desde los hospitales de las salitas de salud eh, Le vamos dando batalla a esta situación a, a, esta, a esta realidad Para poder transformarla Bueno, el tema se instaló entonces ¿no? El tema está instalado eh, un ámbito más de batalla va a ser ahora el, claro, el, el, el por la ahora calle, el terreno, y la movilidad. Claro, es desfavorable. Por ahora el terreno en términos políticos es desfavorable, pero nosotros no le vamos a quitar el cuerpo. Las vamos a seguir acompañando a nuestras compañeras y vamos a ir buscando las alternativas. ¿no? Lo que vamos a hacer siempre es abrir puertas, nunca cerrarnos puertas entre nosotras. Así que la idea es seguir pensando alternativas para, para que este servicio sea una realidad en la ciudad de Neuquén. Buenísimo. Gracias, Ana. No, por favor. Bueno, nosotros vamos a este, cerrar. Nos queda esa reflexión respecto a lo que ha sido eh, el escenario pandémico, post-pandémico. De todas maneras esto no se ha terminado, hay que seguir este, cuidándose y, y, y vacunándose. Pero esta, esta reflexión del desconocimiento que hay permanente del trabajo de las organizaciones sociales frente a eh, la desaparición ¿no? de lo que podría ser un estado de, de bienestar ¿no? albañilas, taxistas compañeros en los merenderos, en los comedores una eterna reflexión, hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartas